¿Dónde eh, vais? Eh, mira aquí, eh, mira aquí, mírame. A las seis de la mañana, sí. la gente no levanta, ¿eh, eh ¿Dónde está la gente? Dorme, pone sí. la, la, la, la martillo. Sí. pum, pum la gente. ¿Para asustar? Por asustar a la gente. Cada día igual, cada día igual, cada día. Nosotros estamos trabajando, no puede dormir. Ellos están aquí la noche, por la día, la noche, por la día. ¿Sí? Ajá. Ajá, claro, porque, porque ese terreno forma ya, pero que, que, que van a hacer obras ahí o algo, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Y para, ¿Y para cuándo pensáis que esta gente debería estar fuera? Pues ya en esta semana, ¿En esta semana? claro. Además, ellos ya eran conscientes de todo, Ajá, porque... ¿Y, eso, y, eso que, y eso, ¿cómo lo cómo van a ejecutar? No, si sí, yo no le he dicho nada, yo solo le he preguntado, yo no le he dicho nada. Claro, y él se ha dado, ah, pues ya no nos va a volver. Sí, no tiene. si era público, el terreno, sí. La... Ya, claro. Pero, pero vamos, de todas maneras, me dice usted que hay una denuncia y tal, ¿no? O sea, que lo, eso lo tienen ustedes. Sí. ¿Y ha habido sentencia o algo? Eh, pues ahí. ¿no? O sea, yo soy encargado por parte de la propiedad. Sí. Eso ya tendría que eh, contactar usted con la propiedad. pero era una casa? Sí. Sí, y, roto, y la han roto hoy la tuya, mira, ¿verdad? Mira, ¿verdad? ¿Qué? Sí, ¿Qué? No, mira, ah, mira. mira él, eso, todo esto, roto. Han con machotas. Con machotas. <risa> vale. Y la Guardia Civil no ha venido. Mira, vale. Incluso, y no va solo ella, Así, la luz, sí, sí, sí. Aquí, vale. vale. Fin, ¿Por no qué porque, porque es mío? Que lo pique. Esa era tu casa. Esa es mi casa. ¿Te rompió? Esa es mi casa. Y ya han roto tu casa. ¿Es claro? Yo he estado contigo, eso es mío, Es tu casa, la han roto. Sí. Grábalo, grábalo. Sí. Sácale esa cara. Sácale esa cara y pública la mañana. ¿Sácalo? ¿Sácalo? ¿Sácalo? ¿Sácalo? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Mira aquí, mírame aquí, mírame.